compañeros este les enseño rápido los programas que les comentaba ayer este es un libro entonces supongamos que ustedes quieren alguna parte de este texto no le toman una foto y lo cargan acá al programa este es el link bueno, se los paso le dan aquí en abrir en editor de osr y bueno ya cargan la la imagen que que necesiten, yo, bueno, esto es porque es una foto y es rápido, pero si tienen escáner, pues les recomiendo que, pues que sean las imágenes directo del escáner, entonces ya que le dan aquí en abrir, bueno, esperan un poquito a que cargue la imagen, eh, y le dan aquí en reconocer, Entonces lo que va a hacer el texto pues es eso, o sea, de una foto va a transformar la foto en texto que se puede subrayar, copiar, resaltar Este No le voy a poner pausa en lo que lee esto Bueno, ya, ya acabo de leer, de reconocer la imagen, entonces aquí por ejemplo eh, Pues muestra ¿no? cómo quedó el reconocimiento del texto y pues ya podemos ver que se puede copiar, pegar, lo que sea. Yo les recomiendo que aquí le den en, en guardar copia exacta. Hay varias opciones. Guardar editable, con formato, sin formato. Yo les recomiendo la copia exacta eh, porque permite ver como el texto como es. Y a veces en editable mueve, digamos, los renglones, por ejemplo, no sé, este D lo manda hasta acá atrás o, o lo mueve y es como mucho lata entonces Yo les recomiendo el copia exacta, eh, ya le dan guardar como PDF y, bueno, lo guardan donde quiera. Bueno, eh, bueno, les voy a enseñar como un ejemplo que yo hice con otro texto que sí digitalicé con escáner. Y es, o sea, obviamente entre mejor sea la foto, pues mejor va a ser el reconocimiento del texto. Entonces, por ejemplo, este es un libro que estaba leyendo para la tesis, ¿no? Entonces, este es el segundo programa que les quería que les quería mostrar acá eh, bueno supongamos ustedes van leyendo su texto ya sea en físico o, o ya el digitalizado entonces ustedes tienen sus notas y si lo subrayaron en el texto pues ya es más fácil y si no pues van haciendo sus, sus subrayados en el texto digital en el pdf entonces acá les da una opción en la pestaña de comentario les da la opción de resumir comentarios Ajá. Entonces eh, le dan agrupar por página y ordenar igual por página. Eh, todo este tiene que estar desmarcado todo. Si quieren que les muestre, por ejemplo, tal comentario está en la página 8 del PDF. Pues obviamente del PDF, ¿no? Del escaneado. Se los va a mostrar. Eh, bueno, y como ustedes gusten. A mí la verdad es que no me gusta porque yo los comentarios los hago por capítulo, no por página. Entonces yo, por ejemplo, cuando cito, digo en el capítulo... Dice todas estas cosas. no e Igual, si a ustedes les interesa, pues lo pueden ir poniendo en sus notas. Por ejemplo, aquí le di en inicio y aquí mostrar comentarios. ¿no? Entonces, aquí me aparecen ya todos mis comentarios. Entonces, por ejemplo, no sé si a mí me interesa. Mostrar, por ejemplo, que este comentario está en la página 221. Pues aquí en mi mismo comentario escribo, ¿no? Pues este está en la página 221. Pero bueno, ahí como como ustedes gusten. Entonces nos vamos a comentarios. Resumir comentarios. Igual, si ustedes quieren que les aparezca pues, en qué página está cada comentario, pues lo seleccionen. Si no, le quitan. Y bueno, aquí la, el truco, lo importante, está que esté en yo yo recomiendo que estén txt yo ahorita les enseño por qué y bueno ya lo guardan donde ustedes quieran y bueno ya le dan aceptar se les va a guardar como un archivo con este formato entonces lo, lo interesante de este formato es que por ejemplo ya están todos los comentarios entonces yo lo que hago es eh, aquí en edición le doy reemplazar. Entonces, por ejemplo, todas estas líneas que obviamente marca el cambio de páginas del PDF. Le doy control C, bueno, copiar. Eh, pegar y aquí en reemplazar le doy reemplazar por nada. O sea, no lo dejo así. Y me quita ya todas esas líneas. Lo que pues, a mí me mi me pues, hace más agradable a la lectura. Entonces, eh, pues ya si se quieren ver como más exquisitos, pues ya seleccionan todo y lo pegan en un Word. Ahorita les enseño cómo lo dejé yo en un Word. Y bueno, aquí está, ¿no? Eh, este, por ejemplo, yo lo que hago es subrayar los, los... ¿Cómo se llama? El inicio de los capítulos. Por ejemplo, este, ¿no? Entonces yo sé que este es el capítulo 3, por decir. Este es otro... Este es un resumen de otro libro. Pero es lo que hago, o sea, voy subrayando en negritas, entonces sé que todos estos comentarios son de ese capítulo, ¿no? O de ese apartado. O todos estos son de ese capítulo. Y así lo, o sea, digamos, pongo en negritas y, o sea, ese texto que se, a este que se, hace, se hizo en en un blog de notas, en un, en un formato TXT, lo copié y ya le, le di el formato, o sea, le reduje los puntos y apartes que no quería, le subrayé en negritas o, o subrayado, todo eso. Como para, digamos, sintetizar mejor todos mis comentarios. Eh, pues eso, o sea, no sé si a ustedes les sirva, o sea, en vez de estar transcribiendo como las notas, nota por nota, todas las que ustedes querían, pues ya nada más le toman foto. Eh, bueno, si, si van a transcribir toda la cita, si tienen pues todo el PDF, pues van comentando sobre el PDF o transcriben sus notas, eh, pues ya las ordenan. O sea, creo que la ventaja de, de comentar directamente el PDF es que ya no hay que hacer esta transcripción, entonces este programa ya nos hace esto de resumir comentarios y ya nada más copiamos y pegamos en Word. Que a lo mejor para textos breves, pues, 10, 20 páginas, pues a lo mejor es... Yo creo que se, se gana más tiempo digitalizando el libro del que se pierde transcribiendo, pero pues ahora sí que como ustedes quieran, ¿no?